nuevamente a de aquí contigo para mostrarte mi proyecto de esta semana a lo cual lo he llamado el Egg Decor Easy con el Easter Hound Puppets bien, entonces para iniciar vamos a iniciar con lo más rápido y lo más fácil es el Egg Decor Easy aquí están todos los diseños de los cuales yo he cortado de los reciclados de foame como siempre sabes que yo reciclo y he cortado ya todas las piezas. Como los puedes ver aquí, son las piezas iguales, las mismas medidas. Y he recortado ya todas las piezas y lo único que vamos a necesitar son tres huevos de ternopor. Vamos a necesitar también estas tres tiras de, car de cartón, de cartulina estampada. Eh, y la goma, eh, la, el tape doble. Y nuestra goma pibía Bien, entonces para iniciar rápidamente vamos a iniciar decorando el primer huevito. Voy a dejar mi, mi molde por aquí y vamos a agarrar el primer huevito. Estos ya se han ido corriendo. Bien, entonces para iniciar vamos a, a decorarlo. Yo he hecho dos medidas del huevo porque va a ir uno sobre el otro en este sentido. Van a ir así, decorado de esta manera. Y van a hacer con sus estrellitas, aquí, las estrellitas en el huevo, que este. Vamos a agarrar uno que sea el, el color de acuerdo a, a nuestra decoración. Este amarillo está bien. Y entonces este va a ser la base para que nuestro huevito no corra bien, entonces lo vamos a hacer una circunferencia aproximadamente de acuerdo al al ancho de nuestro huevito para que se pueda sentar entonces vamos a medirlo y luego lo vamos a, a pegar entonces allí está bien nuestro huevito y está sentado bien, entonces vamos a cortarlo y lo vamos a atacar con la con la goma doble para que no corra así como lo estamos viendo que está corriéndose <ríe> eh, muy travieso bien entonces vamos a pegarle aquí yo siempre usando esta pincita que es la que me ayuda a sacar la, la parte de encima que es la carta entonces ahora lo puedo pegar aquí, lo redondeo bien para que no se vea el cartón, las franjas, entonces ya está mi base, entonces mister Huevito va a ir de esta forma, así, bien, entonces rápidamente lo que vamos a hacer es pegarlo con el pibia lo vamos a pegar y vamos a, a decorarlo. Bien, entonces aquí como puedes ver ya mi huevito está decorado con el lacito, las estrellitas que le estoy pegando y por último vamos a pegarle la última estrella entonces este primer huevito ya está terminado igualmente vamos a hacer para el segundo que será nuestro conejo dos orejas y su pompón entonces a este le voy a elegir este de aquí, todo rosado vamos a medir nuevamente como hemos hecho con el primer huevito vamos a medirlo nuevamente para que se pueda sentar entonces esta es la medida vamos a cortarlo rápidamente y cortamos una parte de la, del doble tape bien, entonces con la pinza voy a sacar la parte de encima que es la parte del el cartón y lo voy a pegar y le voy a dar otra vez toda la circunferencia para que mi huevito pueda sentarse bien entonces aquí la decoración va a ser las dos orejitas aquí y la colita todo este foame entonces lo pegamos con la goma PVA o también podemos hacerlo con la, con la doble. Bien, para nuestro segundo entonces lo único que vamos a ponerle es el pompón que es la cola. Y entonces este también ya estará terminado. Entonces ya tenemos el segundo. Ahora vamos por el tercero, ya le he hecho la base que es de flores, de mi huevito y este será el diseño de un pollo. Entonces va a ir de esta forma que es el cascarón, el pico, el piquito y la cresta. He cortado dos circunferencias de foamy blanco para los ojitos. Entonces será así. Bien, entonces para terminar le voy a poner el otro ojito. Como lo puedes ver aquí, está el cascarón, todo. Y lo que vamos a hacer es con un marcador negro... Vamos a hacer el puntito de los ojitos. Y entonces estará terminado nuestro tercer huevito. Como lo puedes ver aquí, lo voy a acercar para que lo puedas ver el pollito este es el conejito aquí el conejito con su pompón y nuestro huevito mágico son decoraciones que puedes hacerlo puedes usarlos estos estos huevos de decoración fácil los puedes usar también como tabla. <risa> puedes ponerle una etiqueta con el nombre de alguno, de alguno de los invitados, por ejemplo. Voy a agarrar un pedazo de cartulina para hacer la prueba. Un pedazo de cartulina. Vamos a cortar un pedazo. <risa> no Así, y entonces vamos a decorarlo con un plumón, vamos a decorarlo con un color para que se pueda eh, resaltar Y vamos a poner el nombre de la persona, la decoración que tú desees es libre Yo solamente te estoy dando el ejemplo para que puedas tú hacerlo Entonces acá vamos a poner el nombre de Joe. y puede ir también como nombre de nuestra mesita. Y allí está. Bien. Bien. Entonces, vamos por el siguiente. Bien, para nuestro segundo diseño, entonces está como siempre todas las medidas como lo van a encontrar en mi web page. Y yo ya he cortado dos pedazos de feltro blanco, que es de esta medida. Tengo stickers en Foami, tengo stickers en feltro. Ya hechos los stickers. Tengo ojitos los ojitos movibles y pompón. Bien. Entonces, yo como siempre utilizando lo que es siempre el reciclado, voy a cortar las orejitas para mi para mi guante de conejo y vamos a necesitar el hilo blanco para bordar. Bien, entonces vamos Bien, he cortado entonces las dos orejas. Ahora le voy a hacer de un pedazo de feltro reciclado. Le voy a medir para hacerle la parte interna de las orejitas. Siempre usando material reciclado. Como saben, me gusta usar el reciclado porque no se gasta mucho el material en cosas pequeñitas como esto. Bien, entonces vamos a hacer la forma aquí de la orejita y le vamos a hacer esta parte solamente de aquí porque esta es una oreja volteadita como saben las medidas siempre lo van a encontrar en el molde ahora aquí vamos a hacerle ustedes lo pueden medir si es que no les gusta medirlo de esta manera tienen miedo no se preocupen no se preocupen si se y se equivocan en algo así se aprende bien aquí vamos a hacerle y la parte de aquí su base bien esto lo reservo como todo lo demás mis piezas como ven yo reservo todo. <ríe> Bien, entonces, vamos. Esta es la parte de la barriga, entonces voy a sacar el modelo para poder eh, verlo mejor. Y vamos a iniciar a bordarlo. Bien, entonces que ya lo he bordado, la parte de la barriguita, como lo puedes ver... Entonces, ahora le he bordado ya una de las orejitas. Ahora le vamos a bordar la otra y luego podemos unir las dos partes del guante. Porque como sabes, este es un títere, un guante títere para jugar con tus familiares, para jugar con tus hijos o para los niños la fiesta de Pascua es, es como la Navidad, es una fiesta de amor, es una fiesta para compartir. Aunque si sí el tema es un poco triste, porque para los católicos sabemos muy bien que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eh, es un poco triste, pero para no ser triste esta fiesta, porque no creo que Jesús quiera que estemos tristes, entonces hacemos esta gran fiesta de Pascua, diversión. Bien, entonces ahora que ya he terminado de bordar estas dos orejitas y la pancita, entonces lo único que me queda es unirlo. Unirlo, pero como siempre saben, dejando la parte abierta de aquí para que sea el guantecito. Bien, entonces iniciamos a bordar. Iniciamos a unirlo. y entonces lo damos por todo el todo el contorno entonces cuando ya hemos llegado a esta posición de aquí vamos a tener que pegar eh, bordarle la orejita internamente le ponemos la orejita y entonces le damos las puntadas Para que se ataque nuestra orejita. Luego haremos lo mismo con la siguiente orejita. Yo como siempre lo hago todo muy rápido porque saben que el tiempo en internet es... Debo hacerlo rápido. <ríe> Aunque normalmente me gustaría estar... Tomando mi taza de té, tranquila, escuchando la música o viendo algo en la, en la televisión o algún, eh, o algún buen, bonito video en YouTube. Y con calma hacerlo, pero <ríe> necesito hacerlo bien veloz. Bien, entonces así ya vamos la otra orejita. Eh, sí, no, nos queda nada más que sonreír. No podemos quejarnos, ya somos bendecidos de tener vida, de poder hacer esto tan maravilloso que es nuestro hobby. Bien, entonces ahora que ya lo he atacado las dos orejitas, como puedes verlo, ahí está. Entonces ahora lo bordeo todo. Bien, entonces así como he hecho... La mujercita, como pueden ver, el guante. y está bien. Ahora he hecho para el niño. Igualmente le he hecho las orejitas. Y a él lo voy a decorar con una, una corbatita. Ella va a ir decorada con las rosas de esta manera eh, le he cortado de feltro para las manitos las manitos a él le he hecho de color beige color beige y sus ojitos a ambos ambos los ojitos, entonces utilizo la silicona caliente porque eh, feltro con feltro con la PVA no es muy bueno, les recomiendo que usen la silicona caliente entonces aquí viendo la posición voy pegándole igualmente a ella la rosita la nariz le voy a hacer de feltro rosado también aunque sí me gustaría hacerlo de foami para que sea más eh, resaltado bien entonces a él le voy a poner este, esta zanahoria ya que a ella le he puesto las flores Ahí le voy a poner la zanahoria para que se vea más bonito. Bien, en la parte de atrás, como saben, tiene que ir el pompón. Entonces, rápidamente. Ponemos el pompón. Y tenemos que atacar los ojitos. Como saben, yo lo hago todo muy rápido porque el tiempo tiene que ser veloz de mi video. Si no, toma mucho tiempo para descargarlo. Aún no sé usar bien este programa que lo tengo que acelerar más veloz mucho veloz <ríe> bien, entonces vamos para hacerle la naricita bien, entonces como dije, voy a agarrar un pedazo de foami rosado y voy a hacer su nariz entonces lo voy a cortar en dos y voy a hacer su nariz de forma de corazón un corazoncito pequeño Bien, su nariz para él y para ella. Bien, entonces ya tengo ya sus dos naricitas con de silicona caliente, lo voy a pegar. aquí y acá bien, ahora como siempre le vamos a poner un poco de rubor en sus mejillitas Aquí está el rubor. Soplamos un poco para el polvo del, del rubor, del brush. <coughs> y entonces ahí están. <ríe> Bien, ahora vamos a decorarlo entonces. Para el hombrecito yo he decidido decorarlo con huevos y a ella con corazones y flores. Bien, como han visto, ya le he agregado los adornos, igualmente en la espalda. Y a él le he puesto los huevitos y a la espalda también. Bien, lo único que falta nada más es hacerle una pequeña rayita con el marcador negro. Bien, entonces ya está lista. Aquí te lo muestro, más de cerca. Los ojitos se mueven, la espalda y los señapuestos. Bien, entonces todo esto es por el día de hoy. ¡Gracias por verme! Chao, ¡A la próxima!